vamos a ponerla, ok, ahí está, considera usted es una campaña de descrédito las denuncias del PRM de presunta corrupción en los gobiernos del PLD háganos el feedback al 829 451-3381 nuestra línea a través de la red social whatsapp, así es que escríbanos por ahí y denos la respuesta, considera usted que es una campaña de descrédito las denuncias del PRM de presunta corrupción en los gobiernos del PLD Ahí está. Bueno. Sí, señor. Bueno, miren, vamos a. ¿Qué buscará Joanny, la productora, con esa pregunta? ¿Qué, ¿Qué buscará? Sí. No sé. Bueno, conectarla con el. con, con esto con el que se ¿Eh? No será más un lío una vaina. No será más un lío temprano. Bueno. Mejor, bueno. porque nosotros vivimos de los libros, los, sí, los abogados viven de los problemas. Y los comunicadores viven de los libros. Bien, señores, el PLD y el PRM se enfrentan por denuncia de fraude o de supuesto fraude. Continúan los dimes y diretes entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, luego de que el Comité Político del PLD exigió el domingo al presidente Luis Abinader cesar lo que llaman denuncia irresponsable en contra exfuncionario del gobierno que encabezó Danilo Medina. La respuesta del gobierno de turno no se hizo esperar. Ellos no se han dado cuenta de que fue el pueblo dominicano quien lo echó, dijo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, al referirse al partido de la liberación dominicana que acusó ayer domingo, o antes de ayer domingo, al gobierno de atacar a los exfuncionarios sin pruebas. En este contexto, ayer el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana deploraron que en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno las autoridades desaten una campaña de descrédito con pronunciamientos y denuncias insostenibles que solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y mala vibra en momento en que se requiere de la unidad nacional para enfrentar los grandes males generados por la pandemia. Advirtieron al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia, afectando además la imagen del país a nivel internacional. El ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, dijo que el Estado dominicano está en la obligación de rendirle cuentas a la sociedad de lo que se encontró en la administración del PLD. Asimismo, el funcionario calificó como un acto de irresponsabilidad que el PLD plantee que los ciudadanos no deben enterarse de las situaciones que se dieron durante su administración. Esto es lo que ha pasado en el match que se ha iniciado hace poco entre el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y el gobernante Partido Revolucionario Moderno. Ahí ustedes ven las imágenes de el, la reunión del Comité Político del PLD en el día del, antes de ayer, domingo. Yerjan. Miren, voy primero sí. an, eh, para poder eh, comprender lo que está sucediendo a deslindar una cosa de la otra. Primero, eh, dice, dice el presidente de la Junta Central Electoral, eh, Castaño Guzmán, número uno, eh, le gusta detallar las cosas uh -huh, uh -huh. políticamente ojo políticamente está bien lo que ambos partidos están haciendo lo que está haciendo el PRM como, como partido de gobierno políticamente está bien porque esto le permite eh, mantener siempre la, la atención en contra del partido que estaba, es común que eso pase cuando viene un gobierno nuevo, por ejemplo ya decía eh, Amado José Rosa que eh, Danilo Medina, y ciertamente dijo que le habían entregado un, un gobierno que era eh, factura prácticamente. Eh, es correcto que el PRM políticamente ponga todas estas bolas a correr, porque además mantiene la atención ahí. La gente no se va a enfocar ahora mismo en el, en el tema educación, la gente no se va a enfocar en el tema salud, la gente no sabe va enfocar en nada más que en la persecución de la corrupción y en escuchar lo que se está diciendo con relación a los supuestos casos de corrupción que hubo en, en el Estado. Del PLD también está correcto defenderse, políticamente está correcto. ¿Por qué? Porque ellos están buscando posicionarse como el principal partido de oposición, es entendible. Por eso decía que hay que, hay que hay que despegar lo político de lo otro. Ahora bien, para la sociedad no es conveniente, no le conviene a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque ahorita, cuando, pase, cuando pasen los meses, resulta ser que la denuncia que hizo fulano de tal, desde el ministerio, por ejemplo, tal, del gobierno, resulta ser que se cae y se convirtió solamente en palabras, en denuncias, y no se ejecutan de manera judicial, no se, no se instrumenta ningún expediente, no se somete a nadie a la justicia, y entonces volvemos a lo que sucedía antes, mucha espuma y, pocho, y poco chocolate. Entonces, ahí es donde yo quiero enfatizar. Políticamente, ambos partidos están haciendo lo correcto, porque el PRM debe mantener a la gente con la idea de que lo que dejaron fue un, un, un país en bancarrota, eso está correcto del PRM que lo haga políticamente porque mantiene esa idea y mantiene eh, eh, esa, esa rabia acumulada en contra del partido que salió del de gobierno eso es políticamente correcto el PLD también es correcto que se defienda porque eso lo comienza a posicionar como el partido principal de oposición es correcto ambos están actuando políticamente correcto ahora bien cuando usted se va a la parte, por ejemplo, jurídica, usted, usted dice, eh, ¿cuál es la denuncia? Se denunció que en el plan social se robaron los discos duros. Eso es tan fácil eh, eh, de, de, de resolver como un sometimiento a la justicia y ver cuál fue la situación ahí. Ahorita resulta que es una cosa o es la otra y entonces nos quedamos como se dicen, como dicen en el campo, eh, eh, ¿verdad? Con el moño hecho. Exacto, con el moño hecho. Y por eso yo digo que a la sociedad no le conviene este dime y directo, porque solamente. Por ejemplo, miren el caso de Manuel Estrella, eh, Manuel Estrella. Pusieron una bola a correr del empresario Manuel Estrella de Santiago. Que, ah, que lo habían pedido en extradición. ¿Y qué tuvo que hacer ayer mismo la procuradora? Salir a decir que no y lo dijo el presidente sí. de la Suprema creo. tuvieron también. ellos que wow. salir a decir que no porque Varias pusieron gente, ¿no? a correr una bola aparentemente, yo no estoy diciendo ni que es verdad ni que es mentira aparentemente no era verdad y tuvieron ellos mismos que salir y decir no, no, no, este hombre no tiene nada que ver con esto este hombre no ha sido pedido en extradición ¿por qué la pusieron a correr esa bola? por ejemplo, ayer vi al ministro eh, Paliza decir que en el Palacio Nacional ni siquiera los baños funcionaban si tú le aplicas lógica a eso usted le aplica lógica a eso es imposible que en el Palacio Nacional y que los baños no funcionen había eh, o sea, ah, un meme por ahí, no sé sí, si que tremendísimo es Qué tremendísimo, ese, qué tremendísimo. Que que el Palacio el Nacional ni siquiera los baños funcionan, pero por Dios la, la gente que ha ido al Palacio Nacional, sabe cómo es el Palacio Nacional tú, que tú, hasta los pisos eh, eh, tú lo ves y eso es, pudiera haber quizás alguna alguna no otra zona que, que quizás tuvieran en, en, en un desperfecto. pero eso no es responsabilidad del Presidente pero no me digas tú a mí que es verdad que el Palacio Nacional un, que, hasta, que hasta para tú caminar el piso brilla, hay un departamento de oh, mantenimiento que el tiene que mantener eso el gobernador del, del, del sí, sí, Banco. y fíjate tú que él dijo que ni los baños servían caramba, eh, entonces con relación bueno. a eso, yo entiendo que políticamente están actuando bien, porque además están dando eh, pan y circo al, al pueblo, los ¿Sí? dos partidos sí. pero a la sociedad no le conviene porque luego entonces nos quedamos con el moño hecho bueno señores, aprovecho para saludar a Francis Rodríguez que ya está con nosotros buenos días buenos días amados, buenos días amables televidentes, Yerjan Dios las gracias por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Sí, cómo no. Bueno, hablamos del dimes y direte entre el Partido de la Liberación Dominicana sí. y el Partido de Gobierno, eh, que ha provocado, ¿verdad?, todas estas opiniones. Habló Chu, habló Paliza, habló el Comité Político del PLD. Bueno, sobre ese es el tema. Mira... Ciertamente que ya yo di mi opinión respecto a lo que aspiraba que en la República Dominicana ya dejáramos atrás el circo y que en pasos concretos se debe saber que para los fines de sometimiento de situaciones en el Estado y sobre todo de los que gobernaron en el pasado, se requiere de un mecanismo de investigación previo, que es un levantamiento o auditoría. Auditoría que están refrendadas en el, su momento de realizarse y solicitarse a la Cámara de Cuentas, según la ley 10. O sea, eh, a, a propósito ahí, Francis, sí. que eso ese tema lo estábamos, eh, eh, lo manifestó ayer, lo trató Amado, ¿tiene que estar necesariamente refrenda, refrendado por la Cámara de Cuentas sí. para convertirse en una prueba eh, eh, en no, un tribunal? No, no. En, en principio, lo que se adquiere de la Cámara de Cuentas, que es el órgano, según la ley, que está constitucionalmente establecido para que éste haga los, las investigaciones o evalúe el comportamiento, porque nunca se puede pensar que las auditorías todas es porque hay una, una falta. Las auditorías son Ninguna obligatorias. Ninguna auditoría es porque hay una falta. Porque hay una falta. Hay un control. Es un control del Estado que está llamado a dar, a hacerlo cotidianamente y en tiempos de, de ejecución de un presupuesto de la nación. Ahora, ahora cuando dice Amado que no, es porque hay aspectos donde involucra a miembros de una institución en hechos que trasciende la institución o que utilizan su gestión para alcanzar otras cosas. Es decir, que cuando tú tienes un acto de corrupción producto de un, un acto de nepotismo de, o de lo que tú entiendas como se califique el hecho, no tengo uno en particular para señalarlo, es sometido esa persona porque en el, la investigación lo vincula directamente y siendo parte de una institución se ve afectada a la institución. Pero, Ahora, en cuanto a lo que es la institución en sí, los levantamientos o auditorías reflejan un mal manejo a lo interno y es la Cámara de Cuentas que indica en su informe final, primero, le da 10 días a aquel que fue auditado, para que éste haga los reparos en las observaciones que ésta hace. Y en esos 10 días tú tienes que mostrar ¿Qué pasó ahí? Que ellos señalan que es un acto posible de… de... Es decir, no puede ser una firma privada eh, que haga la auditoría, tiene que ser no, la de cuenta? Bueno, tiene que estar auxiliado previamente por, un, por, un, por una autoridad competente, okay. que lo indique, porque es lo mismo. Yo puedo hacer una auditoría eh, interna en mi empresa y someter a alguien porque me haya hecho… y si no, esa no es la vía… Yo me... Pero te sirve como prueba. Me sirve como prueba bueno, el principio pues ese, para ese la, es la querella. Eso es el objetivo. Para la querella. Entonces, lo cuando... que yo digo es que, por ejemplo, Nanfi Rodríguez eh, manifestó <coughs> en. Lo, eh, no sé por qué vía, ah, pero sí. sí lo vi en las redes, de que eh, había que esperar que la Cámara de Cuentas haga las auditorías para determinar el tema de la corrupción. Aquí hay libertad probatoria. La libertad probatoria implica que usted puede probar con lo que usted quiera, siempre y cuando se obtenga de manera legal. Ahora, es ilegal. Una, un, un escarceo que haga la Contraloría General de la República, es imposible que sea ilegal. No. Si está hecho de acuerdo a la ley, no hay ningún problema. Y eso puede servir como prueba. Ahora, que tú quieras una, una auditoría que tiene un peso específico dentro de los... como documentación, ¿verdad? Uh -huh. Diferente a cualquier empresa privada que haga lo mismo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero no, no, no puede ser no daña un proceso el hecho de que usted tenga no, porque, ese tipo de pruebas. Porque quien va a discriminar esas pruebas es el juez. El juez. Sí. el juez inmediato, el de la instrucción, el que va a instruir el caso, te va a validar o no. Ahora, Bien. tú tienes el mecanismo de solicitar al PECA que promueva unas diligencias en favor de comprobación de esto, ya sea que ellos indiquen una nueva auditoría paralela a la que tú presentaste, donde tú encontraste. Y si es exacta ya la auditoría tiene valor. Entonces, en cuanto a la Cámara de Cuentas, ya tiene un espacio de dos meses para ser sustituidos los, nuevos, los, nuevos, los actuales. Y creo que el Estado, no obstante, es importante que hagan las menciones previas para advertir o alertar, porque estamos hablando de, or de orden público, y entiendo que los mecanismos que tiene la Procuraduría, y yo quiero que me ayude, Amado, se deben activar automáticamente por la simple rumor, por la simple de un acto doloso en el Estado y en un sector del Estado, tiene que activarse. Entonces, yo aspiro que realmente no se le diluya en el tiempo como ha pasado en el pasado. Y respecto al, al PLD, yo cuando me iba ha ayer... pasado en el pasado. Vaga la redundancia. Eh, eh, en, la, en la parte del PLD ayer, que yo la dije al final de mi comentario, quería que ver a un PLD un tanto más responsable y solicitar, no que frene, sino exigirle al gobierno que se aclaren cada una de esas cosas porque ellos le compete su moral como institución, porque recuérdense que no es al PLD. Le va a caer al PLD, pero son los individuos que estuvieron ahí. Y eso tiene que ser revisado y allanado el camino para que haya un verdadero proceso y un debido proceso y que no se pierda la, la brillantez de un periodo que se supone es de cambio. Bueno, así es. Miren, eh, yo... Comparto en gran medida la, la, la posición de Yerian en el sentido de que cada quien está actuando correctamente dentro del punto de vista político. político. O sea, el PRM, el PRM está dando pan y circo con el tema de la corrupción porque no quiere dejar que la gente se desentusiasme. Exactamente. Debiera de comenzar a pensar, no, esto es más de lo mismo, esto, esto ya, esto es un esto es un gobierno viejo, a pesar de que tiene menos de 100 días. Tú sabes que también la otra parte está jugando un papel interesante porque diluye. Exacto. Y sobre exacto. todo eh, rompe eh, con, una, con una situación de culpabilidad directamente vía mecanismo de opinión. Te exacto. voy a decir algo, desde el principio el PLD va a decir que es una cacería de brujas. Claro, ya. Eso está, eso, eso, es, espérenlo, que eso, eso es, es cuestión política. Eso está claro y después cuando ya las evidencias sean muy claras, le va a decir, bueno, nosotros... Ruidero, no, no, va a decir, bueno, cada quien que asuma su responsabilidad, nosotros no lo nombramos para que se pusiera a robar, ni para que se pusiera a cometer actos de, de esa naturaleza. Porque es lo que yo le digo no. siempre a la gente, tú recomiendas a alguien en un puesto. Y en definitiva esa persona tiene que ganarse el puesto, porque tú no puedes... Malo, lo malo es que tú lo recomiendes o, o lo designes en un lugar y luego lo mantenga por encima de todas las diabluras que haga Entonces eso pienso que políticamente eh, es eh, lo que manda el momento para ambos partidos. Ahora bien, está claro que hay cosas que uno ha visto que realmente eh, tienen que dar respuesta adecuada a la nación, sobre todo... Doña Iris Guava admitió admitió que los discos duros no estaban y dijo: ¿Para qué se necesita disco duro si toda la información está en las nubes? ¿Y para es, qué se lo llevan? Exactamente, esa es la otra pregunta: ¿Para qué te lo llevas? ¿Para qué lo sacas? Una computadora sin disco duro no funciona, sencillamente porque, y Eric, Eric está aquí que me corrija, que es ingeniero casi. Eh, en definitiva... Para mí eso es una falta grave de, claro, de la necesita claro. necesita, un, necesita el disco duro para el, que el sistema operativo ponga a funcionar el aparato, a menos que no tenga el sistema operativo en una memoria ROM. Lo que había que ver es, es, es, es correcto, si, si los discos duros... Exactamente Lo que había que ver O que, la me, o que el sistema operativo de que, que maneja la máquina Esté en una memoria ROM que suba Independientemente del disco duro que te sirva para almacenar eso es otra cosa Miren, por eso es que yo Y digo no que, creo que ese haya no, sido no, no, lo el plan Que Olvídate de eso, que ese no ha sido el plan Que lo importante de eso sería Saber si los discos duros eran de la institución o eran de manera personal. Te lo digo. No, no, no. Espera un momentito. ¿Qué pasa? Un momentito. ¿Qué mira, pasa? Mira él. No, no, Yo, bien. por ejemplo, puedo andar con un disco duro. Lo que lo que son tecnológicos lo saben. No, no, hay bueno, gente, ¿Externo tú dices? Externo. Okay. Externo. Y hay que ver si, por ejemplo, cuando tú conectas eso al sistema, el sistema te lo puede detectar como que se fue un disco duro. Pudiera ser. No sé. Por eso que yo digo que hay que esperar porque a veces lo que tú crees que es no, azul, no ahí se fue un USB que fue. Que tú lo veía azul porque había un reflejo y resulta ser que es No negro. no pero mira no. lo que pasa es lo siguiente yo entiendo entiendo yo y que me aclaren si no es así alguien que conozca bien el tema que los discos duros de que se hablan son los discos duros de la computadora pero, donde almacena toda la información. Pero quién lo no habla? discos externos porque, porque hay una cosa hay una cosa, uh -huh. ciertamente se puede, Ciertamente La, puede ser. la computadora por Puede guardar risa, la, la, la Puede guardar, guardar tú lo dijiste, puede el, ser, el histórico En el estado en de, las, de, de, de los, de, de los drives que se le conectan sí. Guarda el yo histórico no sé, Yo no sé, por eso Ahora, digo pero Me a ver USB. al final cuál es el resultado de eso Porque yo, es que parece ilógico Que un funcionario Se va a llevar un disco duro eh, Por ejemplo, déjame sacar este disco duro Cuando lo puede formatear y borrar el contenido y vuelve a sí. la formatea y se borra todo. Sí, porque pero, para eso hay expertos pero, que saben pero, cómo formatear un disco. Pero todavía pero es más nada, sospechoso. Ahí es más sospechoso. Claro. ¿Por qué? Tú porque el disco, todo el disco duro pero, presenta la, la efectividad de un, de un evento de borrar todo. Pero tú puedes alegar lo que sea. no Pero te lo va a llevar. En todas las computadoras. Llevándotelo. Tú estás cometiendo sí, doble crimen. Sabes, tú sabes que, pero, tú eh, sabes eh, que esa información también se recupera. Porque cuando tú borras un programa de una computadora, lo que tú borras es la tabla de asignación. Tú no borras pero el archivo no, si, como si tal. Borras, A menos que si no sea y y llena, otro tipo se de borrado. Borró. Estoy claro, pero, ingeniero. Pero tiene. ¿Eh? Pe, no. <risa> si tú el, si el disco duro tú lo borras y lo llenas, ya la información, eh, eh, la que se borró, no vuelve. Porque llenaste es el que espacio. Iri oh. <risa> admitiera. Dilo. Claro. Ah. Ahora pero viene. hay un acto sospechoso claro, con admitir. Claro. De que no, sí, no importa que nos lo lleváramos porque eso está todo en las nubes ven acá, Eso así, no el sé. Estado está pagando no, no, al, no. Eh, eh, y cuando ha hecho la infraestructura duro. tecnológica los equipos tecnológicos para el manejo de las funciones de esa, de esa institución ahí está todo, la continuidad del Estado no le permite no, a ningún hombre. funcionario que es de libre remoción transformar como si fuera la computadora del, del hijo de él en la casa Mira, este es un gobierno, este es un país que el Estado dominicano ni siquiera tiene servidores propios, Estado, le paga a los servidores a, a, a las empresas, a las empresas. Hacerlo allá en, en, en India o, o, o en otros que son muy importantes. Oye, para seguro. para que aquí no hay sistemas importantes. El mira la luz cómo se fue. Para ayer, grandes 3, empresas, siete veces. Para grandes instituciones que manejan mucho muchas mucha información. Pagan lo ideal millones. fuera que, que tengan un servidor. Yo recuerdo que en la Procuraduría se planteó eso, pero cuando se fue a a, a, la, a, la, a ver los precios, un servidor cuesta 500 mil dólares. Correcto. Sí. <ríe> Oiga, Ahora, la, o un la millón de dólares. ¿Usted República sí Digital tiene bien definido cuáles son ¿Qué? Sus, su, la República Digital cuando se planteó. Es eso? Eh, pero eso existe. Claro. Pero yo es creo eso, que el, el encargado claro. de República Digital es de aquí, de San Francisco, creo yo. ¿Cómo se llama? El, no es este muchacho, eh, Rosario. ¿Qué que ¿El, el ingeniero... Fue, el, ingeniero, no, Un jovencito, se me fue, como, se me como, fue. como eso aquí nunca tuvo ningún impacto, no <ríe> lo sabe. O sea. Bueno, es lo que nos vendían en la publicidad, pero fíjense algo. Con el tema de la investigación, sí hay que estar vigilante por lo que hemos venido hablando y lo que tú planteabas ayer y antes de ayer. ¿Hay una llamada? Sí, discurso, dale, dale. Que mira que aunque yo tengo buenos reflejos a donde el, a donde el chamo está, sí, está no, difícil de verlo. es que tú tienes que es que, tú, es que tú tienes ahí el punto ciego adelante buenos días Miren, pero sí. lo borras, no te va a llegar como dice <risa> Óyeme que le estaba mandando un mensaje a Yerjan diciéndole estoy en el aire ella pasó un fenómeno con el gobierno que salió y es que ellos pensaban cualquier cosa en su vida, menos que, iban a que salir. el pueblo iba a votarle en contra. Se sentían tan seguros que ellos no No le dieron mente a las consecuencias. Yo, yo oye, no creo eso, Yo no creo eso, Irka, ¿no? Oiganme, durante su accionar. Te lo dice un ex-peledeísta. Yo no creo eso, Irka. el accionar oh, de Danilo Medina durante sus ocho años. Oye, yo tengo. El, yo Como mantengo. Para ir su mamá le había dejado. Óyeme, yo mantengo, yo mantengo un criterio. Y de yo, su grupito. Ella no me oye, parece. Sí. Yo mantengo tú un tú ella, criterio, Irka, que lo he manejado desde hace mucho y lo sigo manejando. Yo pienso que ahí hubo por los bajos un acuerdo. Y, deja, y, y, y Danilo dejó que el PLD pierda. Con pero, un propósito. No, no, no, Irka, pero, pero si tú. Irka, vamos pero, a ver. Escucha, Irka. Para adelante vamos. Ilka, vamos a escucha, ver lo que vamos a pasar Escucha. Pero si tú desmontas lo político, porque por eso yo esta mañana hacía eh, eh, verdad, el despliegue, decía: mira, una cosa es lo político, que ambos partidos están actuando bien, otra cosa es la parte, por ejemplo, jurídica, que es la que le debe importar a la sociedad. Esos discos duros que se perdieron eh, o que se llevaron el plan social. Que ir decidió llevar. Eso tiene que estar ahí. Debe estar en un, en un registro, porque cada empresa tiene un registro de, de, de, sus, de sus activos. ¿Activos? ¿Qué se dice? Activos, ¿sí? Activo, sí. Y voy. tú dices, mira, me falta este, este teléfono. ¿Quién se lo llevó? Ah, era fulano que estaba encargado de eso. Venga acá, usted tiene que responder por esos discos duros no, que se llevaron. Lo malo sería que los discos duros sean de ellos, por ejemplo. Como hay gente que lo usa, yo no estoy justificando. Pero eso, eso sería lo malo, que se, se llevaran unos discos duros porque el, el, el programa lo detectó y resulta ser oh. que luego no eran de ellos. Y entonces le hicimos una bulla innecesaria a la sociedad por Mira, no investigar. Pero a eso peor que es a me refiero. que una entidad del oye? Estado que ha tenido muchísima publicidad diciendo que se ha profesionalizado, que el Estado se ha tecnificado, que el Estado tiene República Digital para hacer un Estado más transparente y todo está subido. Sí. Que tú escuche Que, que tú escuche Que, tú y tú que hayan todo. funcionarios Que también digan Que para operar esa función Debió de comprar ellos Los discos duros Eso sería también grave no, Mira, no. mira para, es que... para tú llevar algo al Estado eh... Eso es otra cosa mucho más peligrosa No, no, no, mire, déjeme explicarle oye, Por ejemplo, en mi computadora aquí en Telenor Yo tengo incluso ahí La fotografía de mi boda No, no, está bien esa es la que tú manejas ve, en, en, mi, en mi computadora porque ese ese ambiente laboral en lo el que, hace que tú estás tú, tú haces tú lo personalizas. Me lo lógico ahí. es que no mantenga cosas personales. Bueno, yo, pero, yo yo estoy seguro que cuando yo me vaya me, me, me, me van eso, a permitir amado, esa información, miren, cuando, que cuando caso, nosotros está... en la procuraduría decidíamos llevar algo, por ejemplo, yo recuerdo haber haber llevado una credencia pues porque la necesitaba, vi que mi despacho estaba muy desordenado. ¿Tú tienes una foto tuya nada? Eh. Y yo comp sí, sí, sí. yo compré, yo compré una credencia pero el secretario me certificó que esa credencia no, per no pertenecía al inventario de la Procuraduría General de la República y le anexó la factura de compra mía. Sí. Cuestión de que cuando yo salí de... Un mes después, dos meses después, yo fui dentro donde, de la cajita, también la credencia sí, no, yo, claro, fui, yo fui donde donde Capellán, digo Entonces, yo me sí voy a llevar, credenza. Me a llevar mi credencia claro, yo tengo cosas en mi oficina pero, mi es, pero carrito, es así, oye carrito, oye, oye, oye, oficina. oye ¿cuál es, una oye, llamada, cuál es, llamada de eh, eh, y allá le va dar una no. vuelta a la gente un carrito buenos días sí, buenos días, adelante adelante, buenos días parece que se fue se fue. Bueno, vamos a la pregunta, señores. ¿Considera usted que es una campaña de descrédito? Las denuncias del PRM de presunta corrupción en el gobierno del PLD. Vamos a los whatsapp.